según el diario Avia.pro los primeros cazas MiG-29 transferidos a Eslovaquia ya están volando en el cielo de Kharkov, Ucrania reci recibió los primeros cuatro cazas MiG-29 que fueron transferidos a Eslovaquia y estos aviones ya se utilizan activamente en misiones de combate sobre el cielo de Kharkov, la información fue expresada por la vicepresidenta de la Rada Suprema en Ucrania, Olena Kondrenkyud en una reunión del Parlamento Eslovaco donde dice que Eslovaquia transfirió un total de 13 cazas MiG-29 y Polonia también se comprometió prometió a enviar otros 20 aviones de combate a Ucrania, haciendo un total de 33 aviones de este tipo. Sin embargo, a pesar de que los MiG-29 se actualizaron en el 2000 con sistemas electrónicos y navegación occidental, algunos representantes de los comandos de las Fuerzas de Ucrania expresan preocupación por la eficacia de estos aviones obsoletos para combatir amenazas modernas como los misiles de crucero y los drones, en particular Yuri Ignat, representante del Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Señaló que los MiG-29 no son lo suficientemente efectivos en la lucha contra los drones y los misiles de crucero eh, por parte del ejército ruso.